buenos días lo primero a todos y a todas independientemente eh, de que es tarde y que efectivamente todo lo que se haga ahora tiene un cariz electoralista comparto comparto esta posición también es cierto que estas entidades el, el fútbol femenino el deporte en general necesita este dinero eh, es verdad que el equipo de Gobierno no ha tenido a bien traer un nuevo presupuesto que hubiera sido lo ideal y eso denota cosas de lo que está pasando en nuestra ciudad, pero no podemos votar eh, en contra ni abstenernos cuando estas entidades necesitan eh, el apoyo de la institución en este momento y están atravesando situaciones eh, bueno, que podrían ser mejores a nivel económico. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor de esta modificación.